Sanatorio. estoy haciendo este video, Martín, como una especie de pronunciamiento por lo que ha sucedido últimamente en estas dos semanas con respecto al cierre de anime y sí, voy a, quiero a hablar sobre eso de, quiero dividirlo en tres partes uno qué fue lo que pasó cómo se debió haber actuado a que todo Cómo, debió, cómo fue lo que hizo Crunchyroll Qué es lo que debió haber hecho Crunchyroll Y mi conclusión personal sobre eso Vamos a hablar primero de qué fue lo que hizo esta página de, de, de anime Que es de la legal, la única legal que, de, que se conoce que transmite a nivel anime internacional que es Crunchyroll Crunchyroll este dio un aviso con a Brasil que hay un montón de páginas que estaban transmitiendo anime de forma ilegal que para nadie es un secreto que todo lo que hemos visto aquí en Latinoamérica ha sido de estas páginas que son para fans y por fans, para fans que ellos traducen y envían el anime que han visto de Japón, lo transmiten para acá, para para Latinoamérica con las subtitulaciones que, que, los, que los mismos gente, pues los mismos, los mismos fans los pues, produce para uno mismo, que para, para su disfrute entre nosotros, pues, como, nosotros como comunidad. Bueno, este. Crunchyroll denunció por, por la broma este, con, conjunto con Toya Animación sobre la película de y no, no entendí muy bien la cosa sobre las subtitulaciones que ellos tenían. No me consta porque yo no vi. Yo no veo por anime, ya sé, yo yo empecé a ver anime por allí. Pero nunca, ahorita en esta actualidad, tengo yo como un año que no veo por allí por España. No me consta. Y aún si es así, se si utilizaron la subtitulación de anime de Crunchyroll, Crunchyroll hace lo, lo, lo mismo que nosotros. Agarrar sus subtitulaciones de, de los anime pirata y la retransmiten su forma como si fuera suyo o sea me parece una especie de hipocresía pero en fin más allá de eso, pues la animación este, lo que quería era que no se retransmitiera, que ellos estuvieran como una especie de estreno porque ellos transmitieran y a los dos heridos que lo publican en otras páginas, pero que ellos estuvieran el, como el esperado pero Tushor se insistió para que mandaran a a hacer este, denuncias legales sobre sobre todas estas páginas incluyendo anime y anime móvil que, que es el único que se podía ver anime por, por los por teléfono por, por teléfonos inteligentes y a mí me parece algo muy mal porque como te lo explico si sí, esta gente no le pagan a las animaciones para poder transmitir pero es que no ellos están abarcando un mercado que el mercado japonés no lo está tomando y que tampoco le importa que, que transmitan anime pirata aquí en esta nación porque al final de cuentas eso se transmite en ganancia para ellos de forma indirecta. ¿Cómo? Para nadie es un secreto que aquí todo el mundo compra los taikamura, los muñequitos, los afiches, los afiches son muy vendidos aquí en Latinoamérica. Y todo eso donde lo compran, pues lo traen de Japón y lo traen para y eso Al final de cuentas el anime, no, el, el anime en sí no le genera ganancias directas Pero sí le genera de forma indirecta Y es por eso que este, las empresas japonesas de animación No se han animado de mandar a cerrar estas páginas piratas. Entonces Al único que le está perdiendo ganancia aquí Es a Crunchy Porque Crunchy tiene un catálogo limitado limitado como 50 o 60 animes que tiene, o sea, no, no ofrece lo que esta página ofrece. Este, y eso fue lo que pasó, pues, agarró denuncio y que las mandaran no a llevar. Que este es algo que me parece mal. Vamos a pasar a lo siguiente. lo que le dio hecho Crunchy? Sí, sí, Lo que no debió haber hecho con respecto a la, la, la película de toda la animación, todo el mismo se solucionó su problema con ellos mismos y ya, a final de cuentas, ellos mismos resolvieron su problema ¿Qué debe hacer Brucho si es que tanto pérdida le tiene esta página este, pirata? Por pues así, sí, los piratas, los piratas en el sentido que pues son para, por fan para fan ellos lo prácticamente hacen por el amor a la y si, sí, chingón de anuncios como no viesen mañana para poder ver tu broma pero es que con esa publicidad y con esa y con esas donaciones que recibe permite solo para mantener el hómi para poder a, hacer los lo fans entonces no hay ganancias extraordinarias e increíbles gigantes de estas páginas plata que atrás. O sea, ¿qué tiene que hacer con un chingón en realidad para que estas páginas verdaderamente desaparezcan. Porque para nadie es un secreto que lo que ellos quieren es tomar el mercado latinoamericano, el, prácticamente el, el hispano, pues porque se echó... Lo que hizo al cerrar las páginas de anime YT y anime móvil fue ganarse el enemigo a toda Latinoamérica, que es la comunidad habla hispana, y hasta España. Todo lo que hablan en español, pues. Toda la comunidad este, otaku que nosotros vemos anime y eso Te los echaste de enemigos Que debiste haber hecho tú para tú Si tú quieres satisfacer este mercado Esta, esta población que hacía haber anime Mejora tu página mejórala. ¿Cómo puedes mejorarla? Amplia el catálogo enormemente porque hay animes tanto como los nuevos como los antiguos que les gusta, Yo me gusta ver los, los animes antiguos, los primeritos que me recordaban la infancia Y no los tiene Otro de los problemas es que, bueno escuché que ya lo van a pero yo recuerdo que cuando Bunchy Roll también pescado, Solo tenía resolución de 320 píxeles O sea, no tenía ni la de 480, ni la de 720, ni la de 10 y pico que es la, la, la, la más alta definición. Solo tenía una de las que son medio, medio tantias. Y la subtitulación era horrible. Yo, re, yo nunca pagué con un chingo con amigos que me mostraron las este, sus cuentas que le habían pagado y eso. Y aparte de, de todo eso también tenían publicidad. O Se estás pagando para tener, prácticamente para tener un servicio medio, mediocre de las páginas piratas. Bueno, okay. eso sí, tal de los años creo que ahorita no mejora porque estuvo observando así por los videos que se han estado hablando sobre este tema. Y sí, han mejorado un, bastante, pero no ofrecen la calidad que esta gente quiere. Entonces, mejora tu producto y la misma comunidad va a ir hacia ti. Tú no tienes que estar mandando a ninguna, a ninguna página, señores. Tú lo que tienes es que mejorar el producto para que la gente venga hacia ti. Mira, si tú tienes a tener todo el catálogo completo, ofreces a mí me definición con buena subtitulación. Sí, sin broma. Es más, incluso te voy a dar un tip. Puedes hacer cuenta como esas que tú haces de la suscripción, que son de primero los primeros 15 días. Y después tienes que quedarte la premium. Bueno, que tenga un... que me habla aquí y que pongo estos mismos 15 días eso es cierto, pero cada mes cada mes se te un 15 días y en esos 15 días pueden ver al lo que yo quiero pero con un, un montón de anuncios con una página pirata la gente lo no va a amar y va a tener unos ingresos pasivos enormes porque te van a... va a tener un flujo de entrada de visualización gigante y vas a ganar dinero por aquí. Aparte de la gente que va a pagar Para no tener la publicidad O sea, un sinfín de servicios Nacionales que tú ofreces Pero vas a agarrar una, Vas a agarrar la comunidad Que Como yo, que no puede tener El lujo de gastarse dinero Por internet Pero que le gustaría ver a Y tú lo puedes tomar Tú lo puedes agarrar entonces, mejora tu producto para que nosotros como comunidad te vayamos hacia ti. Y estas páginas quieras dar mal a morir por sí solas. ¿Entiendes? Pero hasta que tú no mejores tu producto, si tu campaña es tratar de eliminar toda la palabra, tratar de tener el monopolio, que es lo que quieres, es tener el monopolio. Mira, va a haber mu mucha gente que aunque tenga el dinero, no te va.. A ver, porque el internet es tan grande que hasta, una cita, que hasta en las páginas porno ahorita en estos momentos, publica. Entonces, mejora tu producto. Eso es lo que tú tienes que hacer. No eliminar, no mandar a, a poner por vacío legal aquí, eso, tratar de eliminar tu competencia. Porque las competencias no se eliminan así. No. Si las competencias se eliminan Mejorando tu trabajo Un trabajo se mantiene Y es algo que tú hasta ahora no has quitado ya Porque si tú hubieses dedicado Creo que tienes como 10 y 8 años Si tú hubieses dedicado los primeros 3 años Los primeros 3 años En invertir en tu página Para mostrar un buen servicio, Catargo, todo, todo, o sea Yo te digo en todos los aspectos tú tendrías un montón de, de, de suscriptores de que hasta te pagarían 50, 70 y hasta 100 dólares en solo por ver que pero no lo si te lo primero los avances lo que hiciste es que tratan de ganar dinero pésimo porque si no inviertes en tu producto no ofreces una, una calidad que, que la más básica que se necesita. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. que concluyo yo personalmente? Yo concluyo personalmente que, para que sí, la piratería es algo que mata a la gente, mata a los creadores, mata a todo, pero por lo menos, te voy a poner un ejemplo en la ilustración en el mar que tema con el que yo fui a si alguien no está cobrando dinero, solo tiene su página así, y gana por publicidad, o las donaciones que te ofrece, por lo menos, este, hay páginas que ofrecen que salieron en Japón hoy, y a los 15 días ya los están publicando, que le hacen su traducción, los redibujan, todo, porque eso es un proceso laborioso, eso no es algo que, que los fans agarraron y lo duplicaron y ya, ¿no? Lo mismo pasa en el año. Hay un trabajo de promedio que los fans hacen para compartir con otros fans Con otros fans Entonces Pero que hacen nosotros los, los fans? Agarramos un manga y los invitamos Pero aquí le damos los créditos? Damos los créditos a todos los fans que trabajan por esto Y también damos el nombre del autor Y el nombre del manga y de todo, y de todos los que trabajan en la revista entonces también se genera un cubo directo a persona porque esta página pirata le ofrecen a los a los artistas la la reputación la reputación que es que, que te ganas tú como artista las visualizaciones que que la fama es algo valioso porque la gente sí va a verlo en los piratas, pero va a estar pendiente de ti, como artista, como este, también como estudio de animación, yo por lo menos yo admiro el estudio de animación, yo admiro más, Tienen una excelente animación, aunque no me gustó la cagada que hicieron con Overall 3, porque le pusieron muchas animaciones de computerizado que se vieron sumamente soso, pero todas las anteriores se vieron excelentes, y... Ajá, la página pirata la, la publicito, pero todo el mundo está esperando que Macau sacara otros otro animes. Como por ejemplo el de, de Juan Pushman, que no sé por qué lo cancelaron, pero yo quería verlo, porque primero fue el Entonces... La piratería en el estilo de lo que es el anime y el manga. Sí. No le está generando ganancias directas a las casas de animación, pero le genera un sinfín de ganancias a todo Japón. Que es por ello que no se han animado a encerrarlas. Porque si ellos dicen querido mandar a la cerrar, las mandan a cerrar directamente, de una buena vez. Mandan su, sus denuncias a todas, hacen un estudio rapidito. Y en una toma todas las páginas cierran, te lo aseguro. Esto solo fue una crunchy Para mí, una.. Estrategia de mercadeo para tratar de ganarte algunos suscriptores premium adicionales Que a lo mejor ganaste unos tres o con la publicidad ¿eh? que, que todo el mundo la por el cielo de la misma Pero te están echando muchos enemigos Muchos enemigos que, que no te favorecen Y como te digo yo La gente no va a olvidar este tipo de cosas Y empiezan a sacar las otras páginas y no hay ningún lugar legal, por así decirlo, que tú ofrezcas a esta comunidad Tú vas, no vas a prosperar, así no se va a prosperar No, no se, no se prospere en ningún lado, porque estás tratando de ganarte un mercado Uy, Está ganando un mercado sin productos que le ofrecen a este mercado, a esta población estás está, tratando está, está, está de absorber una población pero no tienes para satisfacer a esa población. Lo vas a, pasar, vas a pasar a esta población a pasar trabajo, a pasar rabia, a pasar disgustos por una avaricia que no, que no puedes satisfacer. Porque si tú pudieras satisfacer, estas páginas cierran, mueren por sí solas y la gente te va a, ver a ti. Eso es un hecho. La gente siempre busca lo mejor. Y tú como página no estás ofreciendo lo mejor. Entonces esta es mi conclusión con respecto a lo que ha pasado en de Anime y de Anime Móvil. Dos páginas yo recuerdo, Anime Yete que fue una leyenda, yo vi mis primeros 30 40 animes allí. Entonces Anime Móvil no te lo dices porque no tenía un teléfono inteligente en mi mano, persona mío, pero sí, si sí que te... haber escrito muy bien, no puedo decir la gente que disfrutaba por ver anime en el teléfono. Entonces es un duro bote para no pues, como comunidad de pan para pan, tienen fans, que ¿no? Porque este... está echando un trabajo enorme, no, porque era. los fans ¿no? trabajan, este, yo recuerdo que en, en el manga les dicen que, esclavos, porque, ah, no. que, que es esclavos. Es que hay que tener pasión para atraerme a esta comunidad tan grande de hispanos que, que en la página de japoneses no han no, no, no ofrecido. Y que si algún día llegaran no a ofrecer, bueno, sería excelente. se lo aplaudiría. Pero... Eso que pasó con alguien desde el mal y si lo aplican para otros demás, esto va a ser un, un caos enorme. Un caos enorme, pero tú vas a ver, yo te digo, le date el mensaje, tú vas a ver que si llega a suceder, tu página, tu la gente que está trabajando en Conchoros, vas a ver que la comunidad va a ser lo que sea hasta, hasta hasta en los confines de la web por así decirlo, va a una página para ver a mí y al mismo tiempo te van a llegar tus promas y listas porque este, el internet es demasiado vasto como para que tú como página, tú como empresa quieras este, abarcar eso, o sea, monopolizar eso porque eso es lo que quieres, que es un monopolio y uno de los monopolios son una de las aberraciones de las empresas porque quieren controlar un mar mercado y decir esto es lo que yo te ofrezco y no no no vas a poder obtener otra cosas porque yo soy el único peruano y eso es lo que tú quieres hacer y que hay un males bueno ya he concluido con respecto a lo que pienso sobre esta situación de anime y te lo uso de anime general en, en internet Creo que dije punto baldos, creo que dije una opinión bastante crítica y objetiva. Y aparte de, de, de esto, quiero dar un anuncio con respecto a mi propia página, que sí, ya dije antes en el video anterior que voy a trabajar sobre el perfil y eso. Pero... Le voy a decir que estoy trabajando, que voy a trabajar con un nuevo programa llamado Mega ¿no? eh, que creo que fue papá que creó este, el, el programa Junpei. Tienen más actualizaciones, tiene más todo. Y espero que mis próximas ilustraciones vayan a ser por allí. Que esperen, esperen que esto.. Que, que yo como, como ilustrador voy a ir mejorando a un ritmo no tan lento, pero sí progresivo. Y va a haber cosas buenas, va a haber cosas buenas que quiero yo hacer, quiero tratar de, de crear personajes originales, que, que van a haber cosas, verdad, cosas que, que, que no quiero mencionar ahorita porque no está escrito en piedra, pero que sí quiero intentarlo para saber si ya los puedo mostrar solo al público, no es nada. Gracias por su atención, espero que les guste Cualquier cosa con respecto a, a esta crítica y opinión Dejen sus comentarios aquí abajo Que Trataré de leerlos, hablar con ustedes este, dar mi opinión O sea, escuchar todo, desde las Críticas buenas, hasta Hasta de las críticas malas de, de, de, hasta los mismos que Consumen cruce que Que te lo digo, que, que creen que que suena medio cosas porque están pagando. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a ver qué es lo que quieren Y vamos a al diálogo sobre esto. Bueno, esto es todo y está